Estoy gociando los papeles donde quiera que yo llegue, señores. Con ustedes, Jordan Beatty, mi hermano, ¿cómo tú estás? Estamos bien, en verdad, gracias a Dios. Prende, Está prendido la vuelta. Voy ¿ve a ver, está aprendido. Voy ¿ve a ver. Así hey, bueno. ah, estamos sí, activos, sí, estamos activos. Estamos activos, Neto Flow. Tú sabes. Gracias es lo por que es? la invitación. Hablame Habla, de ti, hablame de ti. Te veo con un tema nuevo y de todo. Háblame de ese tema. cómo surge, primeramente, ¿quién es Jordan Beatty? Oh, Jordan Beery, un chamaquito, que te digo? Un goceador del barrio que lo que quiere es salir adelante, ser un ejemplo de superación, para los demás te entiendes, pero haciendo el bien, no haciendo lo malo. Haciendo música se quiere superar, Jordan y ¿Tu verdadero nombre cuál es? En realidad, Jordan es en verdad nombre. Jordan. Pero yo tengo un, un ¿cómo te digo? Hay antes uno. Fernando Jordan Bretón Álvarez. Ok, por eso el, el, el Biri. Uh -huh, el BR es por el Bretón, pero abreviado. Ok. Biri. No, no Le llega hasta el, el flow. Tipo, claro, el tipo tiene una vuelta de pinga. No sabe. ¿De dónde es Jordan Biri, de aquí en San Francisco de Macorís? Ahora mismo estamos residiendo en Pueblo Nuevo. ¿Nacido y criado ahí o, o vive ahí? No, en no, el... no. Yo nací en la colina. Okay. Entonces, hace un par de años bajamos por Pueblo Nuevo. Por pero pueblo representamos nuevo. A los dos barrios, olvídate, claro, claro, Y a claro, nivel yo, de San Francisco. Yo también soy de Pueblo Nuevo, que pues, vive en la Pangora todo el tiempo, pero también soy de Pueblo Nuevo. <risa> <risa> ya te sabes, Jordan. Claro. Vemos que tú tienes unos temas de calidad. Cualquiera piensa que es de, de otro pueblo. Háblame, ¿quién te produce? Los temas, o sea, la mayoría de temas míos me los ha producido Lion. Muy duro, en verdad. Laio, sí, y escuchado. los últimos, o sea, he hecho un par de temas con diferentes productores. Ahí está un Tron y Beast. Prontamente vamos a grabar con Olimpo. Muy duro también. Hay y así, mucho, probar ¿no? diferentes colores, tú sabes. Hay mucho, hay mucho talento, los productores. Sí, de en verdad. Brasil, la claro. ponen, la ponen, la ponen. Haciendo? Hay un tema que ha sonado bastante, que ha dado a conocer a Jordan Biri. Eh, no me llega el nombre ahora mismo, pero es que, que tú grabaste en una, una marquesina. Una... Pari Marquesina, par Marquesina. y Marquesina. Ese tema te ha dado como a conocer, como que el, el público ha cogido ese tema eh, eh, más que lo demás. Sí, en verdad, como te digo, yo me quedé sorprendido porque la gente, la aceptación de la gente, el pampareo y eso, y los videos, tú ves, se sintió el quién, verdad, y se está sintiendo porque la gente lo sigue consumiendo, tú me entiendes. Claro, eh, Jordan Berry ¿tiene algún manejo, tiene una compañía, tiene alguien que le está invirtiendo o a Costillas reco. Ahora mismo estamos a cotillas record. récord. Se han acercado personas que quieren ayudar, tú sabes, pero uno, tú me entiendes cosas Cosa en qué? se pierde. Exactamente, no de que coge decisiones a lo loco. De que así va a aparecer Fulano no así, tú entiendes. Que pensar la cosa bien para no cometer, para no poner un lío chat. Tú crees, te voy a hacer una pregunta. Dale. ¿Tú crees que el mejor momento que está viviendo San Francisco de Macorís en la música es ahora? Claro que sí. Ahora le han puesto más atención. Claro que sí. Ahora tú preguntas por qué. ¿Por qué? Porque ahora todos los ponentes urbanos, o sea, de aquí de San Francisco, están haciendo música de calidad. Y no música de calidad, también le están haciendo su video. Y está corriendo. Y también están, le están dando su promoción, tú entiendes. Que sí que en verdad se trabaja. Y ahora mismo en San Francisco se está sintiendo el apogeo, tú me entiendes. Antes decían, no, que San Francisco no apoyan, que esto. Ahora se está sintiendo el kit, ¿tú me entiendes? Ahora todo el mundo, todo, todo el mundo tú es que apoya en los claro. barrios, que pone tu música. Te lo digo porque yo siempre te he dado seguimiento y, y veo que tú eres un muchacho que puede llegar lejos, sí. porque eres un muchacho con disciplina, eso es lo que hay mucha, hay muchos jóvenes no entienden que, ah, no, que yo soy artista, porque el que se lleva de consejo muere de viejo. ¿Entiendes? Cualquier eh, consejo que te den tú lo puedes coger. Otra cosa, soltero o casado, eh, chamaquito, <risa> ¿no? pues tiene un flow que las menores están, ya tú sabes, está, no te ríes que fue, eh, pues le dijo que era Unión Libre y tú no quieres decir nada. Eh. Esa es una cédula que dice Unión Libre. <risa> eh, eh, no, eh. Me... Dime, dime, para esas no, menores. No, no. Hay una Chanti. Hay una chante, hay, hay alguien ahí. Sí, te, te, esa debe te estar loca en el canal. Mira, muchacha. Conquistó, conquistó el corazón del sí, loco, No, ¿verdad? mira, muchacha. tranquila que Jordan va a coronar. El movimiento 5-6, ¿qué tú crees que, que le falta? ¿Le falta algo? ¿Qué te digo? En verdad, siempre falta algo, porque ya qué pasa. Ok, ahora mismo está viviendo su mejor momento a nivel de la música, ¿tú me entiendes? Un ejemplo, ¿cómo te explico? Hay algunos. O sea, te voy a hablar del movimiento en general. ¿Tú entiendes? Lo que, o sea, lo que pueden llegar, como, ¿cómo te explico? Como que tienen el potencial para llegar más, o sea, dar ese paso. Siempre un ejemplo, la disciplina, como estábamos hablando, ¿tú me entiendes? Quizás por eso no avancen más. ¿Y qué te digo? Vamos a seguir así, haciendo música de calidad y video. Y invertir en promoción y vamos movernos, que nada más no es aquí. ¿tú entiendes? claro, claro. Y que, tú que vas a ver que sí, tú quieres decir que, que se cansan los muchachos. Exactamente, Hacen un ejemplo: tres temas, concho, no no logré nada, entonces se deprimen y ahí no está el flow. El nuevo tema ¿tú que, que tú tienes, el nuevo tema, ¿cómo se llama? A making money. A making money en inglés, claro que es a making money. Y eso es featuring con quién. Dangel, Dangel sí. Con Dame las redes sociales, que ya no cogió el tiempo. Quería dale, seguir hablando dale, contigo. Claro. Las redes sociales tuyas. ¿dónde? Me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram, JordanBR, rayita bajo RD. Me pueden seguir en YouTube también, JordanBR. Y estamos activos. En YouTube tienes tu contenido ahí, JordanBR. claro que sí. Ya ustedes saben, hermano, un placer tenerte aquí. Tú sabes que siempre este es el programa que le da la patada voladora a esos muchachos que se sí. quieren... Ahí es... A esos muchachos que quieren salir adelante en la música. Eh, los saludo a los tigres que están en Claro empolgando. que sí, conmigo anda mi hermano Abraham, el psicópata que siempre está conmigo. What? DJ y Bombe, DJ que DJ Bombe no se quede en una eh, bomba de, de, de cero En verdad. Bombe. Por ahí hay otro, Ángel Rodríguez, que a veces está quitado, pero él siempre está activo. No, ¿Tú Ángel, me entiendes? A Ángel, que mi y nadie todos los tigres que me apoyan y la mamichula, en verdad, están activos con el loco. Ya sabe, sabes, ya sabe. señores, esto es hasta el lunes. Ustedes saben, busquen muchachos ahí de caer en sus canciones. Que estamos activos. Esto es. Hasta el 1. Bye bye.